Sigue engordando, como un gordoso que no se astilla de atiborrarse. Se sigue inflando, se sigue echando, sigue engullando, desenfrenando. Vamos metiendo y saturando, atiborrando hasta secarlo. Es un gigante, explotará. Es un gigante, explotará. Los extremos abandonados, los contornos están desiertos, los peticiones son invisibles. Y es el ser de excedentes, de excedentes, de superávit, es un gigante explotante, es, es un gigante de las alcantarillas, y vendrá el tiempo de la invasión de grandes vertederos, emergerán desde los subterráneos junto al colapso, pero el colapso nunca se completa por fuerza de costumbre, la costumbre es la consecuencia de la confotación, nos habituamos a que hay que habituarse a lo inhabituable, lo inhabituable es que no costumbre, lo La que yo la fuego nos vale madre que si no entero se nos venga abajo arrastrando el aire cayendo a pedazos que el cielo oscuro sobre las calles agua turbia por las grandes calamedas las calamedas vale madre El esposo a las extremidades de las pericolas vale mal, vale mal. Vale, vale. ¿Cómo